Hoy te canto a vos Que no estás acá Lo que no es vida Con poco se olvida ¿Cuánto de vos Hay en tus papás años y de luz de distancia. Canción. Algún día escuchar que quise en mi vida Con todo y espinas Quiero decir Me cansa extrañar perdone y no termina de existir, no puedo medirte la distancia, años lucen entre mi sombra y la pared.